Un par de veces está con nosotros el doctor Luis Rosario Socias, quien es el director pro me voy de por acá, provincial me voy de salud. Sí. No, no te vayas, quédate ahí. Te voy a demostrar a lo y, no, no, claro que eso es debe de Ni no siquiera la vaya. pena larga han hecho nada con la, la criminalidad. Eh, eh, doctor, buenos ye, la, no, días. No, ye, ya, oh, yo no te voy a pedir disculpas porque a ti te gustan todos esos chicos? Oye, una noche, Francis, yo salí una noche de Nagua. estamos en un evento social. Como a la una en la mañana. Y cuando, Antes del COVID, ¿verdad? Sí, sí, hace, hace unos cuantos años de eso. Ah. Oiga, para que ustedes oigan, señor, esto de la policía, esto no es de ahora. Miren, y me pararon, yo veo como ocho personas en la pista, como a la una en la mañana, después del factor de Nagua. Como cuatro uniformados, con armas largas y tres vestidos de civil. Y me hacen señas que me pare. Yo puse la luz alta y conocí a uno de a los policías. Y como yo lo conozco, yo me detengo. Y cuando van llegando al vehículo mío, el que me conocía dijo, déjenlo que es el doctor. Y se acercó a mí y me dijo, doctor, ¿qué usted busca a esta hora aquí? Váyase. ¿Cuánto atraco habrán hecho Ay. <risa> Bueno, pero seguimos con salud Bien. pública. Se, póngame un video en Q que yo tengo ahí arriba. ¿Cómo? Adelante. Bueno, Entonces, señores, miren. Producción y todo. miren ¿Qué esto? es lo que ha pasado? Miren te, vimos, esto. te vimos actuando miren esto. con los. Fallecieron dos. Miren, este ah. es el cuadro clínico de una persona que bebió el Rondo Pablo. Ese señor, apellido Faña, está ahora mismo en esa condición en el Hospital San Vicente de Paúl. Wow. Que Dios. se pensaba que había fallecido anoche y no falleció. Esa es la condición crítica de él, con un ventilador puesto. Bueno, ahora bueno, mismo. Fallecieron dos personas más anoche. Uno de 37 años y otro de 65 años anoche. Por lo mismo. Oye, nosotros ayer... Llegamos a la fábrica, nos llevamos todo de ahí, estaba cerrado. ¿El propietario está preso? El propietario dio a la huida, fuimos, se allanó la casa también, pero ¿qué tenemos? Tenemos los equipos de salud pública de Pro consumidores en la calle recogiendo errón en los negocios y cerrando establecimientos porque, señores, era inmensa la cantidad de ron que se producía ahí. Y, y el ron está en la calle. Señores... No se beban eso, señores, por Dios. Trae una botellita, trae una. Usted mostrarla. te iba a traer una, una por Dios. La instante. voy a traer para ponerla ahí, claro, que diga, no se consuma. Vea, vea la... Pero no solo ese, señores. Entonces, ¿Ustedes es... creen que por bruto, que la este gente, por ejemplo. ¿Qué está este hombre? ¿Qué no es, es lo que lo produce dentro de, de ese contenido? Pues el metanol. El metanol. El metanol. Claro. Eso, es lo que eso no es para el consumo. Eso es para, eso es eh, para motores. Eso no es para mecánicos. Exacto. Entonces, Entonces, oigan. Esto y no es solo eso, aviones. no solo eso, miren señores una vez aquí. Sí. Señores miren, por ejemplo Una etiqueta negra falsificado Cuesta 700 pesos Y se lo venden a usted por 3 en un bar Y se lo venden en un licor store El mismo falsificado por 1.800 pesos Entonces la población Ustedes quieren que le dé un consejo a la población Miren Beban lo que usted esté seguro que no lo estén falsificando. Bebanse una cervecita, <risa> tranquilo. Un Pero tú ese romo, mire, llámese Johnny Walker, Bucana, Chivarriga. Pues, pues, están, tú ese romo ¿tá? está todo falsificado. Entonces prohíbanlo. El roms? Brugal caro ese está falsificado. usted creen que, de, que, ah, es, que es de más que la compañía Brugal prepara un spot publicitario diciendo... Revisen que nos están falsificando De cuál es el romo bueno Señores porque ellos Fulvio, saben El hoyo que le han hecho con mira, eso Fulvio y yo Fuimos papá. a compartir A Yudul Una fiesta Oye, pues, fue ahora? No, no Una fiesta Promovida Por conocidos nuestros Y te venden la mesa Con el chivarriga con el lo dejamos ahí Pero para no hacer un lío sí. Yo lo comenté aquí Y él ve el programa pero y hacen fiesta. policía. eso. eso Pero mira, como están poniendo ahí. la musiquita, vamos a los puntos de vacunación. Vamos a los puntos de vacunación. Quiere decir que adelante. aquí hay una serie de bandidos sí. que son se visten de. y están vamos andando en carros de ¿Hay bandidos fuera de la policía? Adelante, doctor. Aquí hay muchísimos bandidos que hacen fiesta y que llenan la fiesta de romo falsificado. Aquí todo el mundo lo sabe. Doctor, Señores, mire, tenemos hoy primera dosis de nuevo de vacuna. Oigan algo. Nos quedan en la provincia cerca de mil personas mayores de 68 años que no hemos podido vacunar. Porque se han quedado en su casa, los familiares no lo han llevado. Necesitamos en esta semana vacunar a esas mil personas de 68 años en adelante. Hoy, primera dosis, hoy primera dosis de nuevo para esas personas. Y todo el que lleve una persona mayor de 75 años será vacunado también, aunque tenga 18. Sí. Si usted lo lleva, será vacunado también. Sí. ¿Dónde están los puntos de vacunación? Es más, es calle, Luperón, bueno. calle Luperón, calle Luperón, en el centro de vacunación del siglo XXI. Centro Médico Doctor Ovalle, ahí mismo en el anexo, en la calle San Francisco, esquina sí. Salcedo. Sí. Capilla Juan 23 al lado de la catedral. En la Juan 23, ahí mismo en la Catedral. También tenemos el Club El Mayorista, en la salida a Santo Domingo. Tenemos también la Ciudad Ganadera, en la salida de aquel lado, en la salida a Anagua. Tenemos también el Club Los Espínola, en Los Espínola, en la salida a Tenares. Eso, y también la Capilla de la Altagracia A una esquina de la Provincial de Salud En Los Rieles Que se ha quedado como punto matriz Para todo el que le falte cualquier tipo de vacuna Si usted se puso ya la primera dosis Y porque le dio gripe O alguna otra causa No se ha podido poner la segunda Vaya a cualquiera de los puntos de vacunación Que le van a poner su segunda dosis también Es decir que una pregunta, Con su tarjeta de vacuna pregunta, Es decir si yo voy. Amado, vamos a llevarte. Tú llevas a Amado y te vacunan a ti también. <risa> a <su> que tengas <risa> <que risa> más de <risa> <el> 25 años. Y <risa> ¿Sí te vacunan también. ti. también. Si ¿Sí me permiten hacerle una pregunta. Para yo vacunarme, voy a ir con Amado. Si me, si me permiten, ¿Te van a vacunar. Doctor, una preguntita. Dime, eh, las personas que tienen comorbilidades, es decir, hipertensión arterial, diabetes, que no tienen 68 años, ¿pueden ir a vacunarse? Mira, no. Déjenos Persiste. esta semana terminar con el grupo Persiste. de 68 años en adelante. Que la no, próxima no. semana, cuando arranquemos con los de 60, los que tengan 55 con comorbilidad también lo vamos doctor, a vacunar. Doctor, pero es que se ha demostrado científicamente que la gente que se muere son los que tienen comorbilidad. ¿Por qué no lo vacunamos a ellos? Mira, mira, los, los que se mueren son los que están de 68. Padre. No, no, no, no, no, no, no, no, doctor, no, doctor. El 80, se ha muerto, ¿Eh? Óyeme, se ha muerto de 20 y pico. Claro, por o sea, la muerto. comorbilidad. Pero el 85% de los fallecidos son de más de 68 años. Bien. Y por eso estamos trabajando esa etapa. Y lo llevamos organizado, Yerjan. Entonces vamos a seguir doctor. como doctor, dicen los ¿cómo números. ¿Cómo está el COVID en la provincia no. de Duarte? ¿Cómo está el COVID en la provincia de Duarte? El COVID está muy bajito. Aquí. Inclusive okay. en este mes de abril, nosotros de aquí de la provincia de Duarte solamente llevamos cuatro fallecidos. Sí. ¿Cuánto van en total aquí en, en, en la provincia? En la provincia Nosotros estamos <risa> Eso, los 300 claro. y algo 300 y algo Pero no Pero tú espérese, sabes, espérese, Yellam, espérese, pero tú sabes que Oye No, no de muertos De la provincia Porque la provincia. se nos ha muerto aquí, señores Personas sí. de Nagua Porque caen todos aquí al centro de Guisa Solo de aquí nada más, doctor Ya este ¿qué te diga otra vez cuántos muertos que van? Sí, ¿cuántos muertos más contado? Más contado, te digo. No, no, no debe de más de 500. Bueno, <ríe> pues no, no, no, yo soy claro. Más contado. Más contado. Porque dice que solamente van 211. Los que han <ríe> subido en el Sinave, los que han, han, han subido en el Sinave, 211 Pero más contado ir 500 y pico, que lo del dato, pero que todo dando el dato. ¿Verdad? ¿Verdad lo que tú querías? Y entonces, no toma para los señores. En estos momentos, los doctor, centros ya para cerrar. tenemos tres personas ingresadas solamente en Huiza En el siglo XXI, solamente dos. O sea okay. que las cosas están doctor, muy bajitas. Doctor, mándenos eh, los bailo. puntos para aprovechar. ¿Pero cuál es el punto, amado? Ah, ah, ah, no, puntos de vacunación. No, eh? perfecto, ¿tú? los puntos de vacunación. Pero... No, para, para entonces, nosotros repetir. No pasa que a la DNC. coro Mira, en pocos minutos abre su puerta a la farmacia San Miguel. Sí, y tiene sí, que llegar en un carro de ruta 56. <risa> Ahí no está. Sepa? Adelante, Carolo. Debe ir acompañado y va a a No, no, no, no, no, no, no, no, no, no tranquilo, no. tranquilo. El, y que sea capicúa. Todo prohibido la bebida alcohólica. La, comida la comida libertad, número 21 Gerjang está